La siguiente pregunta llega desde Madrid. Señor Capo nos pregunta ¿Puedo potenciar el CBD de las plantas de mi cultivo? Hola señor Capo, aunque no existe demasiada información sobre el cultivo específico de CBD, queremos darte tres consejos que podrán aumentar las concentraciones de cannabidiol en tus plantas. El primero de los consejos que podemos darte es que selecciones previamente alguna variedad rica en CBD, ya que son las que te proporcionarán un ratio mayor de cannabidiol. Actualmente la mayoría de bancos de semillas ofrecen variedades estabilizadas ricas en CBD, por lo que podrás encontrar genéticas con altos porcentajes en cannabidiol. Lo único que deberás tener en cuenta a la hora de hacer la selección para obtener el máximo CBD de tus plantas es fijarte en el ratio THC-CBD. Este ratio significa la proporción en la que se encuentran los dos cannabinoides. En función del número expresado tanto en THC como en CBD obtendrás diferentes efectos y posibles usos. Por ejemplo, un ratio 2-1 significa que tiene el doble de THC que de CBD. El segundo consejo que te podemos dar es que no despiera que aparezca ninguna plaga. La prevención de plagas de insectos es primordial para poder extraer todo el potencial CBD que pueden darnos las plantas. Cualquier plaga o enfermedad que merme el correcto desarrollo de estas limitará tanto el crecimiento como la potencia en la que expresan sus canabinoides, por lo que no podremos alcanzar los máximos niveles de cannabidiol deseados. El último consejo que te daremos es que saber cuándo cosechar tus plantas será determinante para la extracción de altos niveles de CBD. Aunque todavía no existen suficientes estudios sobre el cultivo de CBD oficiales, la mayoría de cultivadores que testean estas genéticas han llegado a la conclusión de que hay que cosechar cuando la mayoría de tricomas mantengan un aspecto transparente. El motivo principal es que parece que el cannabidiol alcanza su nivel máximo en ese momento. Si sigues estos consejos y continúas trabajando con este tipo de genéticas CBD, irás familiarizándote y con algo de tiempo conseguirás extraer los máximos ratios de cannabinoides a tus plantas.